Mm -hmm. cuatro <storytelling> <guarante f missiles fault> <tus> okay. <effect> No, no, no, no, no, no, no, no, nada. no, no, no, no, no, Mira, a una ella, ¿quién lo sabe? Espera, espera. Espera. Thank <laughs> you. ¿Y más tu cabeza?